Buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos una vez más a la séptima edición de GamificaMUC, el MOOC de Gamificación en el Aula del INTEF, del Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado. Estamos en el segundo evento de este MOOC que se corresponde con el segundo nivel de todos aquellos que estáis participando en el MOOC en esta séptima edición y hoy lo que tenemos, bueno, pues esa tres personas que nos van a compartir sus experiencias de primaria y de secundaria para que empecéis a hilar un poquito esa estructura gamificada que tenéis que crear eh, para finalizar el MOOC y completar y ganar vuestra insignia. Os damos la bienvenida a todos en el chat, que estoy viendo que esto se está llenando por momentos y además eh, hemos visto que la geografía española y, bueno, española y no española, fuera de España, está llegando aquí por todos lados y que sepáis que eh, a partir de ahora vais a poder compartir eh, vuestras preguntas eh, con los invitados que tenemos, eh, de manera que cuando vayan acabando sus experiencias yo les voy a pasar esas preguntas, ¿ok? O sea que podéis preguntar tranquilamente desde el chat. Os voy a presentar a nuestros, a nuestros invitados de hoy. Ahí un poquito veis sus avatares. Si alguno ha toqueteado la presentación que tenéis en la plataforma estarán ahí debajo, pero hoy les vais a poner cara. Y tenemos con nosotros a Merichel Nieto que es de secundaria, a José Luis Herrador, que es de primaria, y a Manuel Pérez, que es de primaria. Cada uno en una punta geográfica diferente y nos van a contar sus propias experiencias y vamos a ver lo divertido que es gamificar, lo divertido sobre todo que es eh, vivir la experiencia desde diferentes ángulos, de diferentes enfoques y con diferentes elementos de juego, ¿no? que esto es un poquito lo que nos interesa aquí. Eh, no quiero entretenerme más porque tenemos bueno, pues más o menos una horita por delante para disfrutar de estas experiencias y lo que queremos es que ellos empiecen y, y, y lo den todo, sean los protagonistas. Vamos a empezar con Manuel Pérez Río a compartir su experiencia gamificada. Pasamos con él. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, voy a comentaros un poco esta experiencia gamificada. No sé si ahora se ve la pantalla. Bueno, pues la experiencia se llama El increíble mundo de Harry Potter y como podéis <ríe> por el nombre, pues eh, versa sobre el personaje Harry Potter. Bien, eh, como supongo que todos sabréis, pues en una experiencia gamificada necesitamos un, una narrativa, ¿vale? Y os voy a compartir el tráiler de la narrativa, ¿vale? Eh, como veis, eh, además de la narrativa, pues necesitamos eh, la ambientación. Eh, como bien sabéis, es una parte también muy importante dentro de, de una gamificación y como veis, pues bueno, nosotros en el aula eh, al final se decora, se pone el mapa de misiones que os enseñaré y luego pues se crean espacios. Nosotros aprovechamos en el centro porque esto es una gamificación, bueno, eh, esto parte del de la elección del plan lector de centro a principio de curso, que se iba a leer se iba a trabajar Harry Potter y a partir de ahí ya cada uno pues eh, lo trabaja en su clase como, eh, como puede como quiere, en este caso nosotros o en mi caso yo, gamificamos y aprovechamos toda la creación de espacios en el centro para trabajar eh, el libro eh, con la gamificación como veis aquí, eh, os dejo nada un minuto de la creación de espacios que ayudan a a, a crear ese ambiente y a que los alumnos se metan mucho más en, en lo que es el, este juego. ¿no? Esa... Bueno, como veis, eh, estos son espacios que luego se, se desarrollan en la quincena cultural, una serie de actividades que también gamificamos. Después os explico rápidamente. Bueno. Voy a pasarlo porque si no, no me va a dar tiempo a explicar todo. Como tenéis el acceso a la presentación, lo podéis ver en cualquier momento. Bien, eh, ¿cómo gestionamos? Eh, bueno, aparte de, no lo he comentado, pero bueno, eh, todo aprovechando lo que es la película y el libro, ya sabéis, eh, los que conocéis eh, eh, Harry Potter, pues bueno, los alumnos, toda la gamificación pues comienza con la famosa... Primero ellos hacen su carta... ...de admisión, piden entrar en Hogwarts, y luego reciben la famosa carta con la lechuza y demás. Y bueno, ¿cómo implementamos todo esto? Pues usamos eh, para registrar las puntuaciones y, y los niveles y demás, en este caso, de una manera sencilla, clastojo, vale Aquí tenéis estos avatares, tenéis el enlace de descarga si alguien quiere utilizarlos. Y, y luego llevamos una serie de puntuaciones que ellos van ganando puntos, eh, por, eh, por un lado... Eh, la, la vida diaria del aula, ¿no? por situaciones que se suceden en el aula, pues eh, se gamifican, eh, se va contabilizando esos puntos. Y luego, eh, por, eh, aquí tendrían los niveles en los que ellos, según vayan acumulando puntos, van subiendo desde los magels, que somos los, los humanos que no tenemos ningún tipo de, de poder de magia, hasta llegar a maestro de magia. Eh, pierden puntos, incumplen las normas, ¿vale? El, el vociferador les manda una, un, un recordatorio y un correctivo y entonces eh, ahí pueden perder puntos. Y luego, esto después lo veremos con las cartas, eh, cada cinco puntos de ojo los pueden canjear por monedas en el banco Gringot, ¿vale? para luego comprar cartas eh, de gamificación. Eh, perdón, cartas de recompensa. Bien, eh, bueno, ellos no lo voy a poner, pero aquí está también, tuvieron su ceremonia del sombrero seleccionador. Tenéis un acceso a un genial y con una ruleta para ver qué grupo. El, este habla, no me paro mucho aquí. ¿Vale? Eh, en la gamificación tenemos unas, unas misiones. Aquí tenemos, además de, de esto que os he contado antes, de, de esa vida diaria del... Del aula donde vamos ellos van por acciones que se suceden en el aula, van sumando puntos, pues eh, tenemos por un lado las misiones. Hay 10 misiones en las que eh, ellos, eh, sobre todo, enfocamos así más competencial, por ejemplo, eh, soy muy, los que me conocéis o me seguís por redes, eh, soy bastante apasionado de los breakouts y los skate. Y bueno, siempre al menos eh, tres en el curso realizo. Bueno, pues este es uno que podéis acceder. Es un, una misión en la que tenían que superar, eh, ambientada en ciencias naturales, en el tema de las plantas. Pues trabajamos el, eh, el invernadero. ¿Vale? Eh, bueno, en cada una de las misiones ellos van consiguiendo eh, subir de nivel, consiguen más puntos, van subiendo de nivel y, bueno, no voy a enseñar a esta acción, esta por ejemplo, es eh, esta es una, una actividad competencial que trabajaba los ODS, bueno, le podéis echar un ojo como tenéis acceso, ¿vale? El mapa de misiones que está en la clase y se va señalando, como habéis visto en la foto del principio. Eh, vale, eh, las, ¿con, qué, ¿con qué compran? ¿no? Tenemos la tienda, el Diagon Alley, que es el, el famoso callejón donde Harry Potter hace sus compras y tienen pociones, pueden comprar pociones, ¿vale? Tienen todas esas y aquí está, está el precio en Gringotts para luego tener privilegios dentro del aula. Y también pueden comprar hechizos, ¿vale? Eh, con estas pociones compran las famosas tarjetas premio, ¿vale? Eh, que están aquí, bueno, aquí tenéis ejemplos de, de cómo ellos se gastan esos, esos dineros en esos gringos del banco en, en, las, en las tarjetas para conseguir esos privilegios. Tenéis aquí el enlace de descarga, por si la queréis, las cartas están hechas por con HerdCats, ¿vale? Hay muchas más. Como sabréis y os contará Clara en el curso que hay muchas webs en las que se generan cartas y si no las podéis hacer vosotros mismos. Bien, Además de, de, de las cartas recompensa, el factor sorpresa dentro de la gamificación eh, en este caso juega con los rascafrogs. ¿Vale? Que son, los pueden ganar, los pueden comprar con gringos, pero también si realizan algún tipo de actividad o algo así que al docente le parezca que se merecen un rasca, pues se les da. Se les, eh, se les da. Entonces, eh, estos rascas, eh, no sé si sale aquí, bueno, perdón, este no se ven grandes, eh, pero bueno, eh, eh, están hechos con las pegatinas que podéis fabricarlo vosotros mismos, con mitad de, <ríe> siempre me preguntan y lo voy a decir, eh, mitad de pintura acrílica y mitad de jabón de fregar, eh, se mezcla y, y se plastifica y se tapa y al secarse se queda como un rasca de verdad, pero también venden pegatinas, en este caso estos rascas eh, llevaban el adabac, adabra cadabra, que es el sigue buscando o... Eh, Tenían cartas recompensa escondidas. Bueno, es una manera también de... y además eh, conseguían, compraban un, un bombón o dos de chocolate sin azúcar. vale. Eh, además de, los, de las misiones, eh, en la semana el, el diario del profeta, el, del profesor Snail, les lanzaba retos. vale. Hay un buzón en la clase, como habéis visto al principio, no sé si he fijado en la... Donde eh, cada semana se coloca el reto y tienen durante toda la semana para resolverlo. Eh, se mete la respuesta en el buzón, los viernes se resuelve y esto también les da puntos para subir en la gamificación, ¿vale? Con esto fomentamos sobre todo el, el, la investigación o que ellos, el, el aprendizaje, las ganas por, por descubrir cosas nuevas que a lo mejor no salen en, en, en el temario que estamos viendo. Vale. Además... De, de lo que son lo que ya os he contado del diario tenemos las las tarjetas de desafío vale, en principio las tarjetas de desafío son una actividad voluntaria vale hay desafío de no se sé si no se ve desafío de ciencias desafío de escritura desafío de, de como veis tienen aquí eh, los cuantos cuántos puntos eh, reciben si hacen la actividad correctamente, cuántos días tienen para realizarla, el nivel de dificultad y la explicación. Eh, muchas de ellas también tenían plantillas que las acompañan. ¿vale? Eh, eh, eh, hay veces que estas eh, tarjetas, eh, por eso el factor sorpresa, si llegaba a Bordemort o cualquiera, cogía una tarjeta, si a, no, a mí me interesaba que hiciera algún tipo de actividad, se convertía en obligatoria, que también dándoles la puntuación de no lo mismo, pero así también... Eh, alguna actividad que me interesara que toda la clase hiciera, pues eh, las, eh, las realizaban Bien, eh, como veis aquí eh, dentro de la gamificación eh, están las microgamificaciones que se pueden llamar Que son los breakouts y escapes eh, que os he dicho antes Aquí tenéis tres, el feliz felicit eh, Este que es el de alojo mora, tenéis los enlaces de descarga con todo el material por si alguien quiere hacerlos y eh, este que le gusta mucho a Clara, eh, que es eh, otro breakout basado en, en los animales fantásticos, eh, también de Harry Potter, eh, bueno, de la película, de la, de la saga. Eh, forma, es otra de las misiones que, que teníamos antes. Vale, eh, explico esto porque como os he dicho al principio, en el... Harry Potter es una, es un, formaba parte del, del plan de lectura de centro anual en el que se elige. ¿vale? Y nosotros también gamificamos eh, la lectura con un pasaporte en el que ellos también tienen niveles y por cada libro leído se troquelaba y ellos van ganando también eh, puntos para luego poder eh, canjearlos por, por los gringots que os he dicho. Es decir, aquí gamificamos absolutamente todo y, y el alumnado estaba... Eh, totalmente motivado vale, además de esto eh, nosotros creamos un aula virtual en la que dentro entraba en el castillo para en lo que, eh, aquí tenemos el aula de matemáticas tenía el acceso en el, cada uno de los, de los temas bueno, este no es el tema cero ahora no me deja salir un segundo bueno, eh eh, como veis, bueno, entré en el aula de ciencias, estaban todas las, las, las aulas con las asignaturas, con materiales y, y explicación de misiones y demás. Vale. Eh, además de todo esto eh, creamos, hemos creado juegos vale en, en la bj ¿no? también estaría dentro de la, de la gamificación no como veis aquí el camino a Hogwarts o este este genial de, de animales de ecosistemas fantásticos donde se reposaban eh, este trivial perdón de animales fantásticos un parchis de, de de Hogwarts eh, este, um, para trabajar las potencias Harry Potencias, la multiproli, bueno, un largo etcétera de, de materiales. Vale, eh, aquí tenéis más material porque trabajamos el cooperativo eh, con todos los cargos, cada una de las casas, con los, las tarjetas, eh, las tablas de punto y el cuaderno de, del cuaderno de. De, de equipo, perdón, para registrar las tareas que se trabajan en equipo. Todo esto tenéis en los enlaces de descarga, por si alguien necesita o si alguien lo quiere adaptar o, o llevarlo a cabo, porque al final la temática de Harry Potter nunca pasa de moda, es muy soborrida, hay muchísimo material y, y muchísimas ideas de, de compañeros para inspirarnos y llevarlos a cabo en el, en el aula. Además, eh, aunque no os lo creáis y pueda parecer según qué, eh, a los alumnos les, eh, les encanta. Al final eh, es una es, un, es una, un tema que este me ha salido dos veces. Vale, y este vale, aquí tenéis también, os dejo eh, todo tematizado para poder descargar portadas de libreta, las normas del aula, eh, el horario, bueno. Aquí tenéis tapices de mesa, el calendario, los carnes del alumno, el pasaporte de lectura. Es decir, eh, todo, todo eh, relacionado y tematizado, con el fin de que al final el, el alumnado pues, eh, se meta ¿no? en, en toda la historia y al final sea todo, eh, todo, todo relacionado. He ido muy deprisa, Clara, y, y al final me sobra mucho tiempo. Entonces me voy a parar solamente porque... Eh, si te parecen los o qué quieres que explique más. Así porque voy como una las un preguntas. Poco como una moto. ¿Eh? Me, que te, tengo unas preguntas y sí. ya aprovechamos y te las hago. Vale, vale, vale. preguntas que han hecho por el chat. Eh, ¿Cómo consigues personalizar los monstruos de Class Dojo con la temática? Vale estos, <ríe> vale, estos monstruos de Class yo con la temática al final eh, están, en, en este caso, son de, de un amigo que es Bernardo Jarreño, que hizo hace, hace tiempo la gamificación en su cole. Eh, en este caso son de él. Eh, es, es bien fácil porque además, ahora con todas las herramientas que tenemos, yo este año que estamos gamificando en el Mago de Oz, eh, cogí los eh, las, las imágenes que hay en. en en la red ¿no? de los doyos y los subes a cualquier al Canva, y le puedes añadir todos los elementos que tú, eh, lo, los elementos que tú quieras. Entonces es bastante fácil. Sí que es cierto que hay, no sé si hay otro compañero que compartió. Creo que Bernardo tiene de más temáticas, porque al final, como el Dojo es una de las eh, plataformas ¿no? para, para, almacen, para, para registrar ¿no? estas puntuaciones pues eh, según las temáticas muchísima gente ha hecho y puedes encontrar verdaderas maravillas al final ya no se trata de... porque sí que es cierto que yo genero muchos materiales, pero hay compañeros que hacen cosas estupendas en la red y, y maravillosas y es una manera de... Eh, ¿por qué no usarlas? Si es que nadie dice que no las podamos usar, siempre nombrando y respetando la autoría, pero hay cosas que ya están hechas y a lo mejor le puedo dedicar tiempo a otra cosa y aprovechar de ese material que ya está en la red. Por eso yo, por ejemplo, lo comparto, porque eh, a mí me ha llevado trabajo, pero oye, si, si ayuda a otros compañeros y, y, y pueden... O que tienen más dificultad o... o pues eh, ese es el fin. Muy bien. A ver, que seguimos teniendo aquí con preguntillas. Algunas ya las has ido respondiendo, pero eh, esta que creo que la has respondido ya cuando lo ibas explicando, ¿qué contenidos gamificas con la temática de Harry Potter? Contenidos vale. concretos. Contenidos concretos, pues al final, eh, como es un proyecto, no es una gamificación de matemáticas, sino así. vamos incluyendo contenidos de, como os he explicado antes, en ciencias naturales eh, hemos trabajado y entonces creé una unidad, una de las unidades de, bueno, casi todas las unidades estaban relacionadas porque al final trabajamos las plantas y entonces ahí lo, lo vinculamos con la parte de la asignatura de... De, del herbolario, ¿no? de la señorita esta que, que crea las, en las, plant, las pócimas en el. Entonces se trabajaron las plantas, hicimos el, el, el breakout eh, sobre escapa del invernadero, perdón, el horario no, el invernadero. Hicieron un libro de investigación de plantas, luego trabajamos eh, otro tema que eran los ecosistemas y aprovechamos la película de eh, como os he dicho antes, de animales fantásticos y, y creamos una unidad didáctica que era eh, ecosistema fantásticos y cómo cuidarlos eh, al final eh, es intentar un poco relacionar o como habéis visto ahí, eh, trabajamos las matemáticas, hago unas estaciones de aprendizaje pero lo, creo un juego que se llama eh, Harry Potencias cojo los legos y crean con los legos de Harry Potter pues eh, cubos de eh, al final es buscar un poco y hilar y, y, y, y entramar todo. Muy bien. Eh, bueno, aquí es que tengo un montón de preguntillas, te voy haciendo. Eh, alguien que se ha quedado con lo de las cartas y pregunta si es el alumnado el que compra la carta o lo haces por suerte. Eh, ¿Cómo que no entiendo la pregunta? El alumnado con, la, con los con la, puntos con que las va... Eso es, con los el alumnado, las cartas, como veis, tienen, tienen un valor en, en Gringotts, la, según van consiguiendo los puntos, ellos dicen, bueno, pues yo voy a comprar, tengo tantos, me puedo comprar esta carta. No no se sortean a suerte, ellos es, van a la tienda y eligen qué carta comprar. Muy bien. La pregunta del millón, ¿cuánto tiempo se requiere para planear y elaborar esta gamificación? Oh. A ver, esto es, esto es, lo que pasa que es un no parar, porque al final uno le va sumando cosas y, y uno, a ver, el, el comienzo, lo que es la estructura la tienes que tener, como el vídeo, la narrativa, los retos, o sea, cómo comenzar, lo que es la, la ¿cómo lo llaman...? Eh, la, el esqueleto ¿no? tiene que estar, digamos, en verano, yo empiezo aquí, esto es como los falleros, ¿no? Cuando, han acabado, cuando acaban de plantar ya están pensando en la falla siguiente. Pues bueno, es un poco así. Uno va añadiendo cosas y va ahí almacenando y luego lo monta. Sí que es cierto que todos lo, lo que son los retos o las misiones no se van activas, o sea, no, no pretendáis eh, eh, en septiembre tener todas las misiones montadas y todo porque es una locura, porque esto lleva trabajo. Entonces es ir como la misión de un mapa, no es eh, a lo mejor haces una misión al mes o cada, cada unidad, si tienes 10, las repartes en, en lo que vaya a durar. En mi caso empezamos en octubre y acabamos a finales de mayo, lo que es la gamificación. Entonces tienes ahí un margen para ir añadiendo o los retos o las tarjetas de desafío. Pero sí que es cierto que la estructura lleva trabajo y uno aprovecha pues, el verano y, y demás. Muy bien, pregunta nueva. ¿Las imágenes son de Harry Potter? ¿Están protegidas? Claro. A ver, lo que son las imágenes, eh, he usado las imágenes como veis del vídeo. En principio no me, eh, yo ni comercializo con ellas, eh, en este caso no lo he puesto, pero al final sí que sale el... Eh, los créditos y pones que son de... ¿Con qué nombres? No he tenido problemas en ese aspecto porque, como veis, hay miles de clips y coges segundos de... No llegas al mínimo que te dicen porque no estoy proyectando la película, son de... La, ahí hay vídeos de las tres primeras, creo. Y vas cogiendo trocitos y, y, y montas. Otra cosa fuera que, que yo venda mi gamificación como puede haber compañeros con los vídeos y ahí ya estoy comercializando. En principio, eh, yo no he un no problema. Muy bien, sí, normalmente decimos que para entornos educativos eh, no suele haber problema mm. en ese sentido. Eh, vale, otro. ¿Qué porcentaje gamificas? Es decir, ¿gamificas todo el curso, pero unidades concretas o el curso completo? A ver, es que como, como os he comentado antes, al final esto si tú lo englobas eh, todo, no es todo Harry Potter... No hay un... Entonces tú vas, como, como habéis visto, las misiones o una actividad o haces una actividad de... Entonces hay asignaturas que como está todo relacionado y tematizado no te puedo decir es que lo de, está incluido dentro de, de esa programación, dentro del desarrollo normal del aula. Desde que se si traigan la fruta, eh, to, eh, cumplan con, como habéis visto, con que traen fruta, ya estamos gamificando, como que, no lo sé, como que superan una misión eh, o hacen un, el reto del profesor Snape y se llevan tres puntos... Eh, no te, puedo, no te puedo decir, sí que está incluido, no es algo aparte de hoy voy a gamificar y, ma y mañana no, o esto sí que, yo creo que el secreto es meterlos ¿no? en, esa, en ese mundo ¿no? que tú vas a crear, en ese juego y, y motivarlos, ¿no? como decían, conseguir a través de esa motivación extrínseca que nosotros les vamos a proporcionar, que ellos se motiven y entonces están, eh, como, como dicen ellos, se pican ¿no? para conseguir y, y al final lo que yo quiero conseguir es que... Eh, se fomente ese aprendizaje, que el alumnado aprenda. Muy bien. Aquí preguntan también, dos preguntitas más, porque si no nos podríamos tirar a sitio del día. Eh, ¿cada, cuánto, ¿Cada cuánto cambias la temática? Porque están pidiendo ya que quieren ver el de Lego. <risa> no, no, la de Lego, no, lo que he dicho, aquí había, si sí, estaba leyendo ahí, quiero ver la de Lego. Eh, de Lego hay unas compañeras en Twitter eh, que sí que tienen una. Eh, no, lo que me estaba refiriendo es que que, un, un, que, pues, que crea un juego dentro de Harry Potter, me acuerdo que están los Legos de Harry Potter y trabajo las potencias con los Legos y entonces digo, pues voy a hacer las potencias Y entonces eh, a eso me refería, que, que es buscar enlazar los contenidos que tú tienes con, con la temática que le sea, eh, para que no se salgan de la historia. Vamos, a eso me refería. Este año, por eso no la... No, porque, como este año estamos gamificando en el Mago de Oz. Eh, ahí en mi página web hay algo, está al principio, pero como os digo, vamos sumando cada día y haciendo y añadiéndole cosas eh, nuevas. Ah, eh. ya había pedido a alguien ya ese del Mago de Oz. ¿eh? Ya había, había sí, he visto años. ahí a, a, a Maestro con, sí. con clase. Y bueno, ya la última pregunta para ti. ¿Es un trabajo conjunto de todo el colegio? ¿Tú vale. solo? ¿Cómo a esto? ver, básicamente es un trabajo solo que yo ofrezco, yo soy el director del centro, además de docente, pero bueno, eh, yo toda esta parte de dentro del plan lector, como habéis visto, hay mucho material para tematizar. ¿no? Una cosa es tematizar y otra cosa es gamificar. La temática, el tematizado ayuda a, a, a ese ambiente que queremos crear y luego sí que toda esa parte de ambientación, como habéis visto, y actividades que se hacen eh, en en la biblioteca que hay mensuales relacionadas con Harry Potter, también las utilizamos y luego hay una quincena porque somos un centro muy grande y necesitamos no podemos hacer semana cultural, hacemos quincena eh, porque hacemos muchas actividades y somos muchos ahí como habéis visto en esos vídeos de... ahí hay actividades que todo el mundo evidentemente colabora, eso no lo monto yo solo. Sí que es cierto que yo ofrezco mis materiales, hay muchos compañeros que sí que, sí que han gamificado como todo mi nivel eh, en este caso fue el curso pasado en Quinto, eh, este año también. Eh, y hay otros que cogen algunas cosas, otros o le pegan una vuelta o cambian alguna cosa porque al final eh, esto no es... Cada uno tiene que coger lo que... y adaptarlo a la realidad, evidentemente, de, de su alumnado. Porque yo te puedo vender que a, a mí me ha funcionado muchísimo porque conozco a mis alumnos y sé qué tipo de, de actividades pues, eh, les va... Van a funcionar y a lo mejor esas actividades a tu grupo no le funcionan. Entonces, eh, claro, ahí hay que partir siempre de conocer las fortalezas y, y debilidades del grupo que uno tiene. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto lo has dejado bastante claro. Ya tienen tu perfil vale. de redes, ya tienen tu Sí, web. en principio ahí en mi perfil de redes, que podéis encontrarme tanto en Instagram como en Twitter, como ya no te adjunto, en mi web tenéis mmm, 3.000 materiales... Eh, gratuitos para descargar eh, y nada y las gamificaciones también para si os pueden ayudar o, o daros ideas para, para continuar y nada, Muy muchísimas bien. gracias a todos por, por estar aquí por acompañarnos y, y nada, cualquier Muy cosa bien. me podéis escribir y yo encantado de poder ayudaros ¡Fenomenal! Eh, seguiremos compartiendo las redes que nos quedan, que he visto por ahí que también te piden de Instagram, o si no, ahora mismo sí. tú podrías también responder desde YouTube, porque sí. vamos a pasar a nuestra segunda invitada. Eh, yo creo que Manuel ya lo ha dado todo. Habéis visto la experiencia estética brutal que tiene, que es de mis preferidas. Eh, tema Harry Potter, pero en casi todo lo que hace, porque además coge, coge narrativas muy potentes. Pero es que ahora tenemos eh, bueno, pues a nuestra segunda estrella de hoy, que es Meritxell Nieto, y que nos va a hablar de gamificar en secundaria, por ella preguntaba a alguien, pero ¿y esto lo haces en bachillerato? Bueno, pues aquí tenemos a Marisel que ya lo hace en secundaria y que vamos a ver cómo lo desarrolla. Así que le vamos a dar paso para que nos cuente su experiencia. Bienvenida, Marisel. Muchas gracias, Clara. Bueno, encantada de estar aquí después de esta gamificación. Yo os voy a hablar de dos gamificaciones, una que sí que uh, funciona y lleva años pues, funcionando y luego también me gusta mucho a pues, pues, enseñar una gamificación que no funciona ¿vale? porque pienso que muchas veces lo que hacemos es precisamente pues, a, a, bueno, pues, pues, a explicar aquello que no va a, eh, estoy compartiendo ahora mismo la presentación ¿vale? que tenéis aquí, es una gamificación que se llama el misterio de la catedral de la Seudurge que es el misterio de la catedral de la Seudurge yo soy profesora Aquí me gusta presentarme, soy profesora del Colegio la Salle de la Sede y imparto clases de Historia, de Latín, de Cultura Clásica y de Filosofía. Aparte también soy la Coordinadora Pedagógica, lo que correspondería a una orientadora, por tanto me encargo de todo el tema de la orientación, de la atención a la diversidad, pero también llevo proyectos de innovación amante del rol, amante de los juegos, y aquí tenéis mi Twitter para poder seguir. Um, lo ha comentado Manuel, el tema de la motivación, ¿no? pues el juego es emoción y sin emoción pues no hay aprendizaje, y uh, en la gamificación que yo os voy a explicar es una gamificación de ciencias sociales, del área de sociales, y ya Uriol Ripoll hablaba de que la gamificación es hacer vivir como una experiencia de juego, una actividad que no es. En Sociales de Segundo de la ESO nos, nos planteamos que queríamos trabajar básicamente a contenidos de la Edad Media y además tenemos la gran suerte que en, en, en la Sede tenemos la única catedral románica de, de Cataluña. Entonces dijimos, ostras, queremos trabajar a toda una temática relacionada con la Edad Media, tenemos una catedral, pues estaría muy bien que busquésemos un, un tema relacionado para ello. ¿no? A nuestros objetivos eran básicamente pues, el aprendizaje de todo lo que era la sociedad de la Edad Media, pero también queríamos que aprendieran sobre a, a este patrimonio que tenemos nosotros en nuestra ciudad, que era la catedral. ¿no? Definimos así pues que la temática estaría relacionada con la catedral, definimos este contexto tanto del aula como del juego, dijimos que fuera una gamificación pues, que, que fuera... Básicamente, pues de, de, de trabajar cooperativamente, ahora os voy a enseñar la, la página web, uh, vuelvo a presentar y uh, decidimos además que queríamos que fuera una vivencia, ¿no? es decir, que los alumnos pues, uh, vi, vivieran de primera mano lo que era uh, participar en esta experiencia. Lo que hicimos es igual que ha explicado Manuel, pues un vídeo introductorio donde vais a ver que la temática era basada en asesinatos, ¿vale? era, ha, ha habido un crimen, un, han matado a un canónigo de la, de la catedral y lo que hacen es llamar a los monasterios de Cataluña para que envíen a una persona para ayudar a descubrir quién asesina, quién es este, bueno, pues, quién ha asesinado a este canónigo uh, tan importante. ¿no? Y al principio de la gamificación lo que hacemos pues, es pasarles este vídeo para motivarlos. Aquí monjes de toda Cataluña reciben una carta del Papa y viajan hacia la Seudurgei. Alguien ha matado a un canónigo de la catedral y tendrán que descubrir quién es el asesino. Por tanto, ya teníamos la temática. La temática pues, era uh, relacionada con, la, con, la, con el hecho de que había un crimen ¿no? y los alumnos lo que habían hecho era pues, recibir una carta de un papa, ¿vale? que este papa uh, pues, les, uh, les pedía pues, que ayudaran a, pues, a resolver este caso, ¿no? este, este asesinato. Lo que hicimos es uh, si, ten, si queríamos tener contenidos relacionados uh, con, con, la, con la Catedral de la SEU y personajes, y etcétera, tuvimos la gran suerte de uh, tener el asesoramiento de un historiador de la Seu que se llama Carlas Gascon y, y otra chica que se llama Clara Arbues del Bisbat que tenemos allí en la Seu, que nos orientaron y nos dieron información verídica de personajes reales que existieron en, en un periodo concreto de la construcción de la Catedral de la, de la Seudurjei, y también este Papa, que es el Papa Celestino III, que realmente existió. ¿no? Lo que no existió naturalmente son los asesinatos, etc entonces Esta es la página web que estoy, os estoy compartiendo que vais, uh, que vais a ver, supongo que veo que no se ve, no sé si lo estáis uh, viendo, es la página web de la gamificación, ahora mismo sí, y donde lo que reciben es esta carta, alumnos, y aquí sí que es verdad que la gamificación está en, en catalán, pero aquí se les explica pues, que se ha matado un canónigo, que él es el Papa Celestino, y que pues, les envía este escrito porque quieren pues, que sepan que, que, quién es el, el, el asesino. Ellos tienen una, unas misiones que tienen que ir realizando para ir descubriendo y se van encontrando que van asesinando más personajes. Es decir, que pues, aparece uh, pues, un, un campesino que lo han matado, aparece una, un caballero que también lo han asesinado, por tanto saben que hay un asesino en serie. Y además saben quién puede ser, es decir, ellos parten, de que, uh, perdón, ellos parten de que pueden uh, uh, uh, saber qué personajes, les invitamos a, a saber qué personajes son los que pueden participar que pueden ser los asesinos de, esta, de, esta, de estos asesinatos. ¿no? A través de diferentes misiones, donde hay los contenidos que vamos trabajando, es decir, relacionamos cada misión con un contenido determinante y los agrupamos, ¿no? cada un, lo hacemos de manera cooperativa, hay unos grupos cooperativos, cada uno es un monasterio, cada uno tiene que resolver unas misiones y si estas misiones no las resuelven bien, pues lo que les damos son pistas, pistas relacionadas con estos Posibles siete personajes que pueden ser los asesinos. Insisto, personajes que ex existieron realmente, que hay mujeres, hay hombres, hay un caballero, hay un payés, que, del bisbado, hay etcétera, y estas misiones todas relacionadas pues les van a dar ayuda. El avance de cada grupo de monasterios es diferente, algunos pueden conseguir más pistas y otros no, en función del trabajo que ellos realicen. Y además les damos, y aquí en las normas de los juegos, les damos cabezas de animales que son como serían como puntos. A ¿no? los monasterios les interesaba tener en la época medieval muchos animales. ¿no? Entonces, cuantos más puntos tenían, también pueden conseguir cartas de poder, como había explicado Manuel, que les servían para después, para los exámenes o para obtener más información para descubrir quién era el asesino. Nosotros teníamos claro que este trabajo se hacía en clase, la gamificación dura aproximadamente unos 15 días, por tanto no es una gamificación anual, sino es una, una gamificación que dura dos semanas, que corresponde a una unidad, vale. pero queríamos que terminara descubriendo ellos quién era el asesino. Y el descubrimiento se hace con una visita a la Catedral de la Seu, guiada pero gamificada. Tuvimos la suerte y pedimos al bisbado si nos podía dejar en la Catedral hacer algunas cosas, ¿no? Y lo que hacemos es desde esconder QRs, desde esconder pistas, y los alumnos se les va explicando, desde el Carles Gascón, este historiador, les va explicando la visita de la catedral, pero ellos se van encontrando pistas que les va a servir para saber cuál es el personaje. De hecho, aquí os, comparte, os compartiré ahora algunas de las imágenes de, estas, uh, de esta presentación final, es decir, de cuando ellos van a, a visitar la, la catedral y lo vais a ver aquí en el Twitter, que es una noticia que hizo el Museo de la Catedral de la Seu, donde los veis en estas eh, imágenes que están haciendo esta visita, a ver si se carga, ah, y precisamente aquí en el, en el fondo, que es arriba de todo de la Catedral de la Seu d'Urgey, había unos papeles con unos mensajes que necesitaban unas lámparas para descubrir, ¿no? Ah, aquí visitaban el museo, también se les escondía pistas en los diferentes documentos que había, había rompecabezas que habían de solucionar y todo esto en esta visita guiada que es el final de la gamificación ¿vale? finalmente aquí veis un personaje vestido y es que al final cuando están en el claustro haciendo la actividad y mirando a ver por grupos quién puede ser el asesino ah, ellos lo dicen, dicen quién es el asesino y aparece el asesino o la asesina y les explica por qué es él o es ello el hecho de que tengamos siete personajes hace que claro que si cada año repetimos esta misma gamificación, nosotros vamos cambiando el personaje que es el asesino es decir, algunas veces pues es Dolsa de Foch, otras veces pues es el Ramón de Andorra, otras veces para que no se puedan chivar o si hay alumnos que sean repetidores, pues que no, es decir, que no, no, no tienen en cuenta las pistas, es decir, sí que tenemos las actividades, pero las pistas las vamos cambiando. Lo hacemos por turnos, es decir, nosotros tenemos dos líneas, y estas dos líneas, pues hace que hagamos de hacer primero una visita que dura un par de horas y luego otra visita con la otra clase que también dura un par de horas. ¿no? Y la gamificación se acaba así. ¿Qué consiguen ellos? Pues consiguen el éxito ¿no? grupal de qué monasterios han conseguido más animales y por tanto tienen más reconocimiento por el Papa y a la vez también tienen el, el hecho de haber descubierto si es el asesino o no es el asesino. Ah, el objetivo que es conocer todo el tema de la Edad Media pues lo conseguimos gracias al hecho de que todas estas actividades están vinculadas y el objetivo de que conozcan la Catedral de la SEU también, ¿no? porque los asesinatos tienen relación con la Catedral, porque además la visita guiada que hacemos gamificada, donde ellos van encontrando pistas tanto en el museo como en la Catedral, también nos ayuda a que estén súper atentos en la visita, porque saben que de esto va a depender que luego pues, ellos uh, sepan cuál es el asesino o cuál no. Pero insisto, no es una gamificación que dure mucho, sino que dura solamente unos 15 días y luego hacemos la, la visita ¿no? con la ayuda pues, de este historiador que nos, que nos ayuda ¿no? a, a, a pues, hacer toda esta... Esta visita que tenemos. En la presentación también os he puesto un ejemplo de una gamificación que pues fue un desastre. Me gusta mucho cuando se comparten gamificaciones también explicaros aquello que no fue bien, ¿no? porque muchas veces pues, partimos de: ostras, pues la gamificación de la catedral, nosotros llevamos años haciéndola. Vamos cambiando cosas, ¿no? que vemos, esto nos funciona más, especialmente la visita a la catedral, ¿no? donde podemos. Ahora yo qué sé, la introducción de códigos QRs, otras aportaciones, ¿no? El, el tema de, de, de, de si que pues, hace tres años que hacemos un breakout, tienen que abrir alguna cosa, ¿no? Es decir, que vamos introduciendo dentro de esta visita más aspectos más motivacionales. Y además es. Os he de decir que es muy chulo ver alumnos por una catedral buscando pistas ¿no? para descubrir cuál es el asesino. Este es un ejemplo de una gamificación fallida, lo digo así, es una gamificación que hice yo en una de mis asignaturas que es Cultura Clásica, es una asignatura que imparto en tercero de la ESO. Y que en primero de la ESO los alumnos en sociales les pasamos la gamificación de Pers Ay, la, gamificación, el, la película de Percy Jackson y les encanta. Entonces dije, ostras, pues voy a hacer que cultura clásica sea una gamificación y que esta gamificación esté basada pues, en la historia de Percy Jackson. Voy a poner todos los contenidos de cultura clásica, les voy a poner unas misiones, van a ser unos un, no semi-héroes, sé, que bueno, pues, ha, ha pasado alguna cosa en, en la zona del Pirineo, tienen que descubrir qué ha pasado y tienen que pasar todas las pruebas que estén relacionadas con, a, para ser un semihéroe, ¿no? Tienen que construir su cabaña relacionada con su dios, tienen que bueno, pues descubrir mensajes que están escritos en griego, tienen, es decir, hice todo el contenido, gamifiqué todo el año, todo el curso era una gamificación y os he de decir que estuve dos años haciéndola y la dejé de hacer y la pongo como ejemplo precisamente por eso, ¿por qué? Porque, ¿Por qué fue fallida? Porque hay uno de los aspectos súper importantes, que es la motivación, ¿no? que insistimos mucho, buscar una temática que les atraiga, buscar uh, pistas que los tengan motivados, buscar la tematización, etc. Yo el problema que tumbe, tuve con la gamificación del campamento Pirene es que los tenía solamente una hora a la semana. Entonces, a mí me costaba mucho que esta motivación que conseguía los lunes o los martes, a la semana siguiente teníamos que terminar la misión que no habíamos terminado y tenía que estar motivando mucho a los alumnos. Así pues yo siempre soy de, si habéis de empezar a hacer una gamificación, pues ojo, poco a poco. A veces hacer todo el curso o tener en cuenta cuántas horas tienes en clase, cuántas unidades, es decir, todo el contenido, la gamificación es súper motivacional, pero si tuviera tres horas a la semana estoy segura que funcionaría mucho mejor que no una, una hora, que ahora tienen fiesta ese día, ahora etcétera, entonces la dejé de hacer porque si en este, en este caso yo tenía el objetivo de trabajar los contenidos de cultura clásica de una manera motivacional, divertida y sobre todo que me mejoraran los resultados, no fue así. Es decir, naturalmente todas las gamificaciones tienen la parte de evaluación y en esta, en esta gamificación yo no noté mejoría ni en la motivación del alumno ni tampoco en las evaluaciones. Entonces lo que hice es dejarla de hacer y ahora sí que estoy haciendo proyectos, pero, eh, proyectos de cada trimestre en aprendizaje basado en juego. Pero ahora que tenéis que hacer vuestra gamificación yo pienso que es muy importante que partéis de, partís de esto. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué durada? ¿Qué temática? Um, qué tipos de alumnos voy a tener, porque claro, no es lo mismo en la gamificación que os he explicado de la Catedral de la SEU, que tenemos unos 30 alumnos y por tanto nos interesa mucho hacer grupos cooperativos que sean monasterios, que cada uno, ¿no? porque nos interesa agruparlos y que no sea individual y que el juego sí que es competitivo, pero al final todos uh, hay la parte esta de descubrir ¿no? y que voy a ganar en el sentido de que voy a saber si es el asesino o no, en el campamento Pirene propuse una gamificación más individual y no noté esta mejoría. Por tanto, la pongo como ejemplo de que a veces las cosas no funcionan bien y es importante decirlas. En la presentación que vais a tener, os he puesto un vídeo, yo creo que es, si vais haciendo preguntas, si te parece clara lo dejamos para que lo veáis vosotros, os lo recomiendo mucho, de Chema Lázaro, que habla precisamente de la motivación en el aprendizaje de los niños y habla de la importancia de los juegos cómo conseguimos en una gamificación introducir estas propuestas lúdicas que hacen que se motiven mucho y que tengan muchas ganas de aprender. En el misterio de la Catedral de la SEU, yo os tengo que decir que es una manera divertidísima de aprender personajes históricos reales de la ciudad de la SEU, conocer el patrimonio, conocer a contenidos relacionados, pues en este vídeo, que os animo a que lo veáis, donde se habla precisamente de este potencial del juego, ¿no? Y lo paso y simplemente os pongo aquí mi correo electrónico en mi Twitter y pongo una frase de que los juegos son una herramienta motivadora que nos ayudan a enseñar y sobre todo a pasarlo bien. Juguemos, ¿vale? Es súper importante que conoce, conozcáis experiencias uh, de juegos, de experiencias de gamificaciones uh, que haya. En secundaria hay muchísimas y alguien que preguntaba en bachillerato, pues también, y también en universidades. Lo importante es conocer, ¿no?, a qué temática puede enganchar y os, os digo que yo soy profesora también de filosofía y la película Matrix es una película fantástica, maravillosa para trabajar contenidos de filosofía y un día pregunté a los alumnos ¿qué? ¿habéis visto Matrix? y me dijeron pues no y dije ¿cómo voy a montar yo una gamificación basada en Matrix si ellos no han visto la película? ¿no? es decir, también es muy importante saber qué gustos les gusta es como hablábamos antes de Harry Potter pues es muy motivacional en la ESO hemos de buscar qué les motiva realmente. Os tengo que decir que toda la temática de asesinatos es una temática que engancha muchísimo. Y a nivel de evaluación, nosotros en la gamificación del misterio de la Catedral del ASEO, que había alguna pregunta por aquí, lo hacemos con las actividades que ellos entregan, con que trabajan de manera cooperativa, Todas estas misiones que están vinculadas en actividades es lo que nosotros evaluamos y también hacemos una prueba escrita y os tengo que decir con muy buenos resultados. ¿no? Lo que os decía, la evaluación es muy importante para saber si esta gamificación funciona o no funciona y si no funciona, pues como en la gamificación del campamento de Pirene que os he explicado, pues se tiene que cambiar, tienes que modificar cosas, ¿no? Y también yo como orientadora os tengo que decir que la gamificación también tiene que completar, tiene que tener en cuenta a los alumnos de diversidad, ¿no? Los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje. Muy bien, bueno, sí. muchísimas gracias, Merisel. Estamos aquí un poquito saltándonos el tiempo. Eh, te voy a hacer solo la pregunta fácil porque además creo que las otras las has respondido y es el hecho de ¿qué programa usas para, para la edición de los vídeos? porque ya la han preguntado varios y bueno, pues decirnos tu, tu, tu herramienta la, nos, yo utilizo el iMovie y también en ese momento había la Pepe Morfo porque la gamificación tiene momentos que el Papa les habla a los, a los alumnos y en ese momento había esa aplicación con una imagen que por cuestiones de tiempo no se he puesto pero si miráis la web lo vais a ver el Papa Celestino les envía mensajes, muy bien, estáis avanzando, entonces esto creaba la expectativa de, ostras, nos ha hablado el Papa, ¿no? El sí. tema de los vídeos es muy muy aviacional, la verdad. Sí, sí les, aquí están encantados con los vídeos y pues ya sabéis, el iMovie de Apple, igual que, que Manuel, que también utilizaba el mismo. Vamos a pasar corriendo a José Luis, que, que tenemos también ahí un poquito ya del tiempo apretado y sabemos cómo es José Luis. Y bueno, muchísimas gracias, Marisel, por compartir tu experiencia. Ya van a tener la presentación ahí disponible, así que eh, sin problemas para que... Ahora lo comparto también por redes. Eh, bueno, bienvenido José Luis. Vas a, Hola, Clara. a tener que meter el turbo, pero bien. Sí, sí. <ríe> y encima sí. seguro que a ti te hacen 200.000 preguntas también. <ríe> y veremos sí. Vamos bueno, a ver va. cómo lo solventamos. Es que eh, eh, estoy conectado desde el trabajo y a las 9 y cuarto me echan, entonces por eso voy un poquito, poquito justo. Vale. Venga, venga, venga, vamos empezando ya y adelante con tu experiencia de primaria. Cuéntanos. Eh, yo voy a hablar de una eh, experiencia cooperativa, ¿vale? Es una eh, gamificación creada para un tercer ciclo de primaria eh, que se llama Reporteros del Siglo XX, ¿vale? Eh, ahí tenemos... Eh, eh, la presentación. Eh, bien, eh, si podemos ver aquí en, en este periódico pone en la crónica del siglo XX que 23 niños y niñas del 6 Posidonia de Roqueta de Mar eh, trabajan por conseguir un puesto eh, en el periódico escolar eh, crónica del siglo XX, ¿vale? Entonces, eh, resulta esta situación de eh, aprendizaje tiene como centro de interés o eje vertebrador eh, la historia. Entonces, fueron a ellos los que eligieron que querían conocer la historia más reciente de España. Bien, entonces, eh, o sea, toda eh, esta eh, o sea, como que modificación está conectada con esta concreción curricular y con esta programación. ¿Vale? Entonces, eh, parte de ciencias sociales. Pero eh, también se va a trabajar lengua, plástica, matemáticas, cultura digital. Y eh, estas son las diferentes tareas que van a trabajarse en esta situación de aprendizaje. ¿vale? Sería eh, la creación de una, de una línea eh, del tiempo en plan gigantesca, o sea, que, que digamos así como, eh, como una especie de museo. Eh, elaboración de diferentes textos periodísticos, como eh, la noticia y como la entrevista. Biografía... Eh, desde eh, Matemática, eh, un informe investigativo sobre la incidencia eh, del euro en la economía familiar, el acepta de la compra y tal. Y eh, desde plástica eh, se hace un estudio de cómo ha ido evolucionando todo el tema de la moda, el tema de la vestimenta y todo eso eh, durante todo el siglo XX. Entonces, si sí, eh, pasamos aquí. Eh, ...vemos que hay eh, un mensaje del director del periódico... ...que lo voy a poner y que entiendo yo que se va a escuchar. Hola, soy Torquato Cebrián... ...director del periódico independiente Crónicas del siglo XXI. Me han dicho que sois los nuevos becarios... ...y que queréis conseguir un trabajo en nuestro periódico. Para ello deberéis cumplir con una serie de objetivos y realizar de forma óptima unos cuantos desafíos. En este mensaje os voy a describir detenidamente lo que necesitáis para conseguir vuestro objetivo. En primer lugar, tendréis que desarrollar una serie de retos. El primero consistirá en hacer una búsqueda de información. Bien, entonces, este vídeo de aquí eh, explica eh, un poco todas las mecánicas y todas las dinámicas y eh, toda la estructura de esta gamificación, ¿vale? Entonces, mira, eh, viene aquí también contado eh, un poquito. Entonces, eh, esta Gami eh, tiene cuatro retos fundamentales, ¿vale? Estos son los cuatro retos que tienen que hacer, que están eh, unidos a esas tareas integradas que hemos visto antes. Entonces, el primer reto eh, es eh, elaborar. Eh, un eje cronológico con los eventos más importantes que eh, eh, han pasado en el siglo XX. Bien, entonces una vez que hacen ese eje cronológico ganan eh, esta eh, insignia que es la tarjeta de reportero. Bien, eh, eh, eh, una vez que tienen esa tarjeta de reportero tienen que elaborar eh, eh, una crónica periodística que irá pegada en esa mega línea del tiempo que eh, o sea, vamos a hacer. Ahora Irá inserta a través de códigos QR. Eh, Todo. Bien, entonces, en el momento en el que han eh, elaborado esa crónica es, eh, es cuando consiguen el premio Pulitzer. Entonces, el premio Pulitzer tienen que recortarlo y tienen que pegarlo aquí, en este cuadradito de aquí. Entonces, vemos que ahí hay otro cuadrado. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una entrevista a eh, eh, una persona que haya vivido eh, en democracia y en dictadura. Eh, esa también va inserta en eh, esa línea del tiempo. Entonces, eh, es cuando consiguen el micrófono de oro, que el micrófono de oro estaría pegado aquí. Eh, y, por último, el último reto eh, es eh, una serie de actividades y de tareas eh, o sea, que van por el camino y que vamos a verla ahora. Entonces, eh, Estos retos tienen que conseguirlos, pero, aparte, tienen que eh, conseguir eh, eh, un sueldo, digamos. O sea, ellos hacen, hacen una, eh, eh, una crónica, hacen un trabajo, hacen una búsqueda de información, eh, hacen, eh, digamos, todas esas tareas que se hacen dentro de eh, eh, un periódico y entonces, por eso, van a ir consiguiendo dinero. Bien, entonces, tenemos aquí, digamos, eh, esta tabla de recompensa. Entonces, por la elaboración del eje eh, cronológico van a eh, eh, obtener 3.700 pesetas por grupo, claro, porque esto todo es por pesetas. O sea, porque estamos en el siglo XX. Eh, eh, eh, por aportar eh, algo de material para la búsqueda de información, 200 pesetas. Para eh, actividades de ampliación que vayan surgiendo, 100 pesetas. Eh, por la tarea, 100 pesetas. Por las noticias, serían eh, eh, unas 2.000 pesetas eh, por noticia. Por ayudar a otro equipo y compartir eh, información, 300 pesetas, etcétera, etcétera. Eh, aquí podemos ver que hay en unos puntos en los que pone G y otros puntos en los que pone I. ¿vale? Eh, esta G es porque es eh, un trabajo, una tarea grupal. Y esto es eh, porque es algo a nivel individual. Ahora, aquí siempre... Eh, está esto puesto que es el salario extra, interrogación, porque a lo mejor pueden surgir cosas en las que yo veo, pues, eh, eh, venga, doy 300 pesetas al que haga esto eh, o 100 pesetas al que haga lo otro. Ahora, ¿qué hacen con todo este dinero de aquí? ¿Bien? Es que estoy intentando correr mucho porque si no eh, sabemos que nos pasamos mucho del tiempo. Eh, tienen que comprar diferentes objetos en el bazar. ¿Bien? Entonces, tenemos aquí el bazar que es, digamos, como una hoja de pegatina. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos una grabadora, tenemos un micrófono, tenemos una máquina de escribir, eh, una cámara de fotos, ¿vale? En, entonces, tienen que eh, comprar todas estas cosas para poder ir a eh, eh, los diferentes sitios y, eh, digamos, poder cubrir esas noticias eh, como si fueran unos reporteros profesionales. Eh, si pasamos aquí... En, Vemos que hay aquí una línea del tiempo eh, ya creada en el que vienen diferentes puntos en el que van a poder buscar información. Esto es para búsqueda de información. ¿vale? Entonces aquí vienen diferentes eventos, vienen diferentes personajes históricos, diferentes inventos. Y si pinchamos dentro de la. Dentro de esto viene eh, eh, una ventana con un montón de información que les va a servir para eh, elaborar esas crónicas periodísticas. Eh, esa entrevista, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, una vez, eh, eh, una vez que ya tienen eh, hecho, perdón, me voy para atrás, bien. Eh, entonces, una vez que han hecho estos retos y que tienen este carnet completo con eh, el premio Pulitzer y con eh, el micrófono de oro, entonces, cuando eh, nos vamos al bazar y una vez que hayan conseguido... Todas las pegatinas que van pegadas aquí encima con todos eh, estos objetos, bien, es cuando llegamos al último punto. Eh, es cuando han conseguido, eh, eh, digamos, eh, los puntos necesarios y los méritos necesarios para conseguir el diploma que les acredita eh, como que forman a, eh, a entrar, eh, o, o sea, entran a formar parte de este periódico. Ya en el plano titular. ¿Bien? Entonces, si nos vamos a la última página de todas, he colgado aquí todos los recursos que hay en, en formato editable. ¿Vale? Eh, lo he puesto. Eh, esto está hecho en Canva. A ver si se abren. Eh, por un lado tengo eh, lo del bazar. Por otro lado tengo eh, eh, estas eh, acreditaciones. Y por otro lado. Están las monedas y los billetes con las que vamos a pagarle en mano al alumnado, eh, que a lo mejor eh, usamos todos los viernes. Eh, pues venga, eh, el viernes vamos a pagar por todas estas tareas que eh, habéis hecho. Entonces, realmente hacen un trabajo remunerado. ¿Veis? Si pinchamos aquí, eh, o sea, tenemos la opción de eh, utilizar plantilla y se nos abre directamente en nuestro Canva para poder modificarlo. Entonces, eh, eh, o sea, realmente eh, esta gamificación, digamos que eh, está creada en base a los contenidos que íbamos a trabajar. Eh, además, de hecho, esta eh, eh, eh, gamificación eh, eh, eh, eh, fue creada para un proyecto elaborado por eh, Ana Belén García Vera, o sea que. Eh, digamos eh, digamos que yo solamente o sea como que le añadí todos estos elementos y toda esta narrativa y estos recursos y eh, lleva desarrollándola por pues, los últimos cuatro o cinco años bien y, y la verdad es que eh, es una gamificación que funciona bastante bien es bastante simple o sea porque es muy sencilla vale eh, o sea pero es eh, digamos es una gamificación o sea como que o sea, como que eh, muy efectiva eh, me, han dicho, me han dicho que cuando he entrado al final, eh, eh, o sea, que no se veía lo de los recursos, pero bueno, o sea, entráis y eh, pincháis, ¿vale? Eh, o sea, porque como estoy compartiendo la pestaña para que se escuchara eh, el vídeo, y entonces realmente eso es eh, básicamente, o sea, como que la gamificación. Eh. Vale, muchas gracias José Luis Ya veo que has acelerado, has metido el turbo La verdad es que has hecho un repaso De todo lo que tienes ahí y como lo van a poder Disfrutar tranquilamente Si tienen dudas, ya saben, te van a localizar Por redes, porque en eso me estoy dedicando Yo en estos ratos, para que te localicen Y te pueden vale. preguntar si tienes dudas eh, Me ha gustado mucho la sección esa, O sea, el tema reporteros no le veo como muy educativo Muy fácil de meter contenido educativo Con esa temática eh, Por aquí están todos alucinando el material las ideas geniales cuántas cosas compartidas qué generosidad esto un poco para los tres no que estamos eh, que estáis aquí invitados y, y bueno darte las gracias porque sé que has metido el turbo y que a ti no te guste, te gusta explicar las cosas sí, con calma, sí. pero se nos ha comido el tiempo entre unas cosas y otras, lo vamos a dejar aquí porque te van a cerrar la puerta directamente a ti y van dentro, a dejar dentro. Te. te van a dejar dentro, te van a hacer un escape room ahí en ese momento sí. a ver cómo te sales, pero bueno que ya son horas también para eso y que sepáis que además de la plataforma del MOOC que tenéis las presentaciones, las estoy compartiendo todas por redes ahora, o sea que vais a poder acceder a, acceder a ellos y una pregunta para José Luis, por un poquito por acabar, y que Bien. también es válida para todos los demás, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado la actitud del alumnado eh, con, con estas temáticas? Eh, la actitud del alumnado con estas temáticas es fundamental porque eh, esto es eh, lo que consigue eh, esa motivación intrínseca. Eh, a ver, vamos a ver, eh, siempre hay eh, un porcentaje del de, alumnado que hagas eh, lo que haga, o sea, como que va a funcionar. Pero, pero esto eh, o se consigue enganchar a, eh, o sea, como que mucha gente, o sea, que sin esta eh, herramienta, o sea, como que les cuesta eh, o sea, como que un poquito más. Algo muy bueno de esta gamificación es que es una gamificación cooperativa. Entonces, eh, el tema de lo del bazar... Eh, si entre todos los del grupo, eh, o sea, como que no sumamos puntos, no vamos a poder comprar todos los elementos. Y si no compramos todos los elementos, o sea, no vamos a conseguir nuestro diploma de que entramos eh, o sea, en el periódico. Entonces, eh, o sea, realmente es una forma de promocionar la interdependencia positiva, de retos, de recompensas, de roles y de todo, porque en el momento en el que haya una persona ahí en el grupo en el que falle, eh, o sea, nadie consigue... Eh, ...ese diploma, digamos, al final. Entonces, claro, eh, entre todos se ayudan, entre todos se dan recursos, entre todos se apoyan, entre todos se enseña. Entonces, eh, vamos, yo soy un eh, superdefensor de eh, no hacer las camificaciones tan competitiva, sino hacerla un poquito más cooperativa. Entonces, oye, hay, eh, hay una competición. O sea, ¿por qué? Porque tengo que conseguir unos puntos yo con mis compañeros para llegar a, a ese premio final. O sea, o sea que hay competición, pero no es eh, una competición en plan killer, ¿no? Es una competición en plan yo conmigo mismo en el que yo tengo eh, tengo que superarme. Gracias a mis compañeros vamos todos a conseguirlo. Entonces creo, eh, o sea, creo que es una cosa eh, es esencial y fundamental. Muy bien, los demás, porque veo que en general los tres eh, habéis compartido la idea un poco esa de, del concepto eh, social, de cooperativo, sí. Manuel también tenía cooperativo, sí. Marisela ha dicho lo importante de que sea en grupo, eh, bueno, las temáticas, vosotros qué, qué, qué pensáis que ha cambiado la actitud, Manuel y Marichelle. Bueno, yo lo he comentado creo en mi presentación, ¿no? yo pienso que es clave tocar qué temática, ¿no? yo pienso que la temática va a enganchar o no. En mi caso, alumnos de secundaria con una determinada edad no es tan fácil, ¿no? Hablábamos de Harry Potter, pues quizás en primero de la ESO sí, pero un cuarto de la ESO claro. yo ya no le veo, ¿no? Entonces es súper importante conocer los gustos de nuestros alumnos, ¿no? Lo que está de moda en ese momento y, y adaptarte, ¿no? Pero conocer qué, qué intereses tienen y a partir de aquí buscar temáticas y creo que en el chat he visto el tema de asesinatos engancha, pues os tengo que decir que sí, engancha mucho, ¿no? Muy bien, Manuel. Vale, yo sé es que es repetir un poco lo que han dicho ellos. Al final sí que cuando se plantean las gamificaciones hay veces que, que vamos a lanzar un formulario para que el alumno a ver qué es lo que, lo que les gusta y al final hay también... Eh, bueno, yo en mi caso, ya sabes que lo enfocamos más a, a, a nivel de centro y al final es como, bueno, vamos a vender el producto. Porque también tú puedes decir, bueno, yo creo que esto les va a gustar e intentas, eh, intentas que, que funcione, ¿no? Y yo creo que si les metes la, la, en la historia y se lo vendes, la gran, eh, un ejemplo de esto es la gran Beatriz Zerdán, que es eh, una top eh, en gamificación, vea eh, su gamificación de T, su gamificación de los Goonies, son eh, películas eh, que no son de la, de la época del alumnado y, y, y es un pasote total como como los engancha y demás. Entonces, sí, como decía, yo creo que cuando más van subiendo de edad, en el caso de Merichel, que son secundaria, cuesta mucho más, ¿no? Porque hay otros intereses, pero sí que sí que como dices, das en el clavo, conoces un poco, te mueves cuáles son las modas, lo que les llama la atención a los críos más y, y, y bueno, y gamificaciones y e ideas ahí de como hemos dicho antes, no solo de Harry Potter, de Legos, de, de los, toda la saga de los Avengers, eh, los Super Thin, los o sea, es que ahí podemos está, gamificar de lo que, de lo que sea. Pero bueno, eso ahí es. Eh, hay, que, hay que venderles el engancharlos ¿no? con esa, una narrativa potente y, y, y no soltarlo, ¿no? Y el factor sorpresa, como os he dicho antes, yo creo que es importante porque de vez en cuando el, el que no sepa lo que va, a bueno, aquí ahora viene el reto, aquí, entonces un día de repente pues sucede algo y, y, y te mantienes ahí un poco en, mantenerlos un poco en, en, en vilo, ¿no? Muy bien, totalmente de acuerdo. El tema narrativo, el tema sorpresa, el tema cooperativo, creo que son las cosas que hacen que, que empiecen a funcionar bien este, este tipo de experiencias. Eh, me alió también con lo que dice Marisel: no siempre funciona y hay que saber bien, retocarlo bien. Y, y remodelarlo para que intentar funcionar otra vez y, mantenemos la narrativa y bueno, pues con esto vamos a dar por acabado muchísimas gracias por participar en primer lugar nuestros invitados Manuel, José Luis y Marichel por haber estado aquí explicando sus y, y compartiendo tanto material y siendo tan generosos eh, tanto por el material como por su tiempo y muchísimas gracias a los, todos los participantes que han estado súper activos, que me he comido seguro alguna pregunta porque no llegamos por tiempos pero que ahí estáis vosotros también eh, disponibles, ya he compartido vuestras redes a todo el mundo, o sea que que vais a gracias. tener ahí un, un buen paseo de gente <ríe> por vuestro sí. perfil y, y nada muchísimas gracias desde gamificamook seguimos ya, estamos en el nivel 2 que no hemos empezado hoy y seguimos adelante, ahora tenéis ya mucha más inspiración y más, más ideas para llevarlo a cabo y para completarlo con, con éxito, lo que se solicita en el MOOC, y sobre todo que esto lo llevéis al aula, o sea, que no se quede solo ahí, ahí sino que empezáis a hacer cositas en el aula, que es donde vais a valorar y a ver realmente lo que vuestro alumnado necesita. Muchísimas gracias a todos y hasta aquí hemos llegado. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. chao